Yo yo, ideal el Esto estoy Misty, Misty Boy oh. Respondo una vez para que todo el mundo se relaje Yo no tengo broncas con nadie Pero sí sé que hay mucho farsante Aclarando todo lo que está pasando Le voy a tirar uno por uno Ya no soy como antes, lo aseguro Hay que le caiga, que se calle, que no ladre El cacho de visto como son todos Ahora soy como un lobo con hambre Con muchas sedes de sangre Se si hubieran quedado callados para decirme las cosas del lado No ocasionando polémicas como los diálogos Y observador por un tiempo Y veo a los chicos que se han vuelto No tengo ni un bando Pero si esta yo me enfado Empiezo a devorar no soy del uno, ni dos, ni tres, tal vez vengo a joder Voy empezando con esa persona que mostró que no valía la pena Si tanto me quería porque no pudo esperar su excusa de decir que se sentía sola Ya creía que en el ejército me está yendo feliz como un gabón El que estuvo en el ejército sabe que la soledad, la depresión Todos juntos sin libertad de pensar, sin opinar, sin tener ninguna condición Ella se buscó a otro, yo me río Porque se dio cuenta como yo, que el amor no es de todo de oro Me llegaron fotos dándote besos con otro, yo lo soy Sospechaba de todos modos ¿Por qué te pusiste tan seria? porque me eras tan fría como si fuera una escopeta? Ya lo saben todos No fue mi culpa ni de ella Solo fuimos tontos Ahora le tiro a Ace, me da pena saber lo que hace Hablar mal de mí poniéndole cara a lo grande Lo de Sara no me impresionó pero no fue importante Fui investigando, fui valorando A lo último todo lo que me enteré era falso Te doy una disculpa, me siento como estupa No quería decir nada sin estar seguro, te lo aseguro Pero ahora que hablé te lo resumo Ahora le tiro a darle Juan qué le paso si no le pido ayuda mejor no hagan caso Sé solucionarlo, aprecio todo lo que hicieron Pero lo peoraron, mi confianza no se la han ganado. La palabra familia no me gusta Eso me asusta, no tengo nada con ustedes Pero es mejor que que son fieles Lo he dado todo y a veces creo que soy tonto Porque sin importar lo que pasa, daba la cara por todos vosotros Ahora parcho con ustedes, pero le pongo una X Porque no lo reconozco, sigamos con nuestra amistad Nada de eso pasó, es mejor olvida, Pero si sí te voy a aclarar con un rato. Lo que me mató fue la muerte de mi tío, intenté tener un Bajo perfil, no quería ser hostil Mejor tomémonos una foto para el perfil y parchemos como una familia feliz. Esto aquí iba a terminar, pero que ya no tenía nada que hablar. Sabe, me toca opinar. Si no me tratan mal, yo no les hago nada. Pero ustedes quieren que yo sea un hijo de puta de verdad. Todas las cosas que me enteré por Rubis, que más fácil le creen al que a mí. Aparentemente de se quieren reír. Intenté callar, fingí que nada más lo iba a pasar, pero me equivoqué. Porque me enteré de toda la falsedad contra mí, yo solo quería paz. Disfrutar de la compañía de la amistad, pero veo que es si esto así, esto no va a funcionar, así que perdonen por todas las situaciones, por intentar solucionarlo y tener cojones. Supuestamente perdí su respeto, pero si ustedes nunca me lo dieron, yo hice lo mismo por supuesto. Intenté ayudar, estar ahí para lo que vayan a necesitar. Cualquier cosa lo hacía sin cobrar, no quería pelear, pero vengo con ganas de luchar. Porque me debería de preocuparme, quiero divertir, ya no quiero discutir, mejor le pongo fin. Yeah, asesino de de de haters. de misty misty boy. En mi café yeah. y recuerde, si van a matar a un místico o a un grito, asegúrense de que esté bien muerto. Realidades bien.